Te doy la bienvenida a un nuevo video, como viste en el título vamos a hablar de la permutación ¿Qué es la permutación? ¿De dónde sale esa fulana fórmulas? Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer con la serie Kaleidoscopio que se estrenó en el 2023 por Netflix Así que activos, que eso es lo que vamos a aprender en este video Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas antes de empezar con la explicación, como siempre, invitarte a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones y que conozcas nuestro servicio de Epsilon Plus, que tiene 15 días gratis y te puedes suscribir yendo aquí al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Para entender qué es eso de la permutación y las fulanas fórmulas, vamos a tomar como ejemplo la serie Caleidoscopio, una serie de Netflix del 2023. En esta ocasión, Netflix lo que nos colocó fue una serie que puede verse de cual en cualquier orden, y resulta que tiene 8 episodios en total. Entonces la pregunta sería, ¿de cuántas maneras diferentes podemos ver nosotros esta serie? Tiene 8 episodios y cada uno representa un color. Entonces para que tú puedas entender la fórmula de la permutación, yo te voy a invitar a que hagamos el ejemplo con 2 episodios, con 3 episodios, con 4 episodios y así vamos a entender qué es lo que va a suceder más adelante cuando tengamos 8 en total y poder comprender de dónde sale la fulana fórmula de la permutación. Entonces ven acá, mira que tenemos 8 colores y yo los acabo de representar acá, como está aquí presente. Nosotros podríamos decir que básicamente, mira, vamos a hacer algo, vamos a escoger los colores y las maneras de hacer las combinaciones. ¿Por qué nos dicen que es 8 factorial? ¿O por qué nos dicen por allí que la fórmula de la permutación, si son repetidos o sin repetir, Dependiendo, si, se, si no se pueden repetir, nos dicen siempre que es n factorial sobre n menos k factorial. Entonces uno se pregunta, ¿qué es eso? Antes de llegar allá, yo quiero que, te, que tú entiendas esto. Vamos a olvidar un momentito seis colores, ¿ok? Vamos a suponer que la serie es de dos colores apenas. ¿De cuántas formas diferentes podemos organizar nosotros, por así decirlo, la selección de esos dos episodios? Entonces mira qué, mira lo que voy a hacer. Voy a colocar aquí eh, dos maneras de colocarlo, ¿sí o no? Porque primero tú puedes ver el episodio rojo y luego el episodio amarillo o viceversa. Entonces, si tienes dos colores nada más, tú básicamente quedarían así, rojo y amarillo o amarillo y rojo. Mira que vas a tener dos formas únicamente, ¿ok? En el caso de que tuvieses esta situación. Pero, ¿qué pasa si tú, si nosotros básicamente... Eh, tuviéramos ahora de que no son dos colores o dos episodios, sino de tres. Vamos a suponer que fuera de tres episodios, ¿ok? En el caso de que fuera tres episodios, ¿de cuántas maneras diferentes podemos nosotros ver la serie? Esa es una pregunta que te puedes hacer y de cuántas formas podemos hacer la combinación en ese caso. Entonces, mira cómo va quedando el asunto. Es que queda muy cool y así de esa manera tú vas a entender con profundidad de qué es lo que está pasando aquí. Mira, entonces serían tres episodios. Vamos a ver de cuánta forma. ¿Será que son tres maneras nada más? Porque antes eran dos episodios y fueron dos formas. ¿Pero será que con tres episodios son solamente tres formas? Resulta que si tú escoges ver de primero el episodio rojo, vamos a ver qué pasa. Si escogemos de primero el episodio rojo y de segundo escoges el amarillo, pues tocaría ver de último el verde, eso sí. Pero si yo escojo primero el rojo y de segundo no escojo el amarillo, sino el verde, de último me tocaría ver el amarillo. Mira que ahí ya van dos formas. Ya no hay más maneras de colocar el rojo de primero, porque ya hiciste todas las combinaciones. Entonces tocaría colocar primero el amarillo para luego seleccionar, por ejemplo, el rojo y por último el verde. Pero ¿qué pasa si nosotros básicamente decimos lo siguiente? No, bueno... Ahora con el amarillo, con el amarillo podemos colocar de segundo el verde y de último el rojo. Pero ahora si sí, de primero queremos ver el verde, si de primero queremos ver el verde vamos a tener dos situaciones. Entonces si tú dices, bueno, es que aquí hay algo que está pasando interesante, que la cantidad de combinaciones depende obviamente de los elementos. Mira que si primero vemos el episodio verde, luego podemos ver el amarillo y por último el rojo o viceversa, ¿no? Primero el verde, luego el rojo y por último el amarillo. Entonces, observa que tenemos allí una, dos, tres, cuatro, cinco y seis para tres elementos. Entonces tenemos seis formas distintas, seis maneras diferentes para tres elementos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Porque para dos elementos apenas teníamos dos formas y para tres elementos tendríamos seis. ¿Qué pasa si tenemos ahora cuatro episodios?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 Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con Si nosotros tenemos básicamente, y me voy a poner ahora yo más pequeñito aquí, mira, pling, me voy a poner yo por aquí más pequeño. Si tenemos una n cantidad de formas para agrupar, yo quiero que veas el ejemplo de los tres primero para que entiendas al máximo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto un momentico, vamos a colocar esto por acá y ahorita lo volvemos a reutilizar. ¿Qué hubiese pasado si son esos tres solamente? ¿Cómo matemáticamente se puede representar sin necesidad de hacer todas las combinaciones? Mira que hicimos seis combinaciones porque fue fácil, porque eran tres colores nada más. ¿Pero qué pasa si son ocho? Como en el caso de la serie que son ocho colores. Entonces mira lo siguiente. Para la primera posición, para la primera casilla, tú tienes tres colores para seleccionar. En este caso tienes tres, que es el rojo, el amarillo o el verde. Pero para la segunda casilla ya seleccionaste uno de ellos. Ya no tienes tres, sino que vas a tener dos opciones. Entonces mira que ahora aparece un 2. Y ahí hay algo importante. No se puede repetir. En el caso de que se pudiera repetir, pues entonces yo, como los números telefónicos, por ejemplo, si coloco tres aquí, yo puedo colocar tres aquí otra vez y tres aquí otra vez. Tres opciones, ¿ok? No es que el número tres. Pero aquí como no se puede repetir porque ya viste un episodio, para el siguiente serían dos. Y como aquí por ejemplo seleccionaste el rojo, luego seleccionas, no sé, el, entre el amarillo y el verde porque son dos opciones, seleccionas el amarillo, ya para el último te queda solo una opción. Entonces mira que aquí lo que está sucediendo es que estamos plasmando 3, 2, 1, cantidad de opciones que tienes por posición. Y a esto se le conoce como el principio multiplicativo. Ya vimos en un video previamente qué rayos es el factorial. Te invito a que veas aquí en la descripción de este video que tenemos el enlace para que vayas a entender qué es el factorial. Entonces mira que acá 3 por 2 por 1 básicamente es 3 factorial y 3 por 2 por 1 sería igual a 6. Entonces en esta situación, porque utilizamos todos los valores, eh, los, los, los, tres combina los tres colores por así decirlo, mira que por eso da 6. Entonces, en el caso de que no sea tres alternativas, sino cuatro alternativas, mira lo siguiente, ¿Qué pasa? pregúntate, ¿qué pasaría si son cuatro episodios? ¿De cuántas formas diferentes tendríamos nosotros para ver esos cuatro episodios? Hacemos el mismo cuento, muchachos. Hacemos el mismo cuento y las mismas combinaciones que podríamos implementar. Mira que para la primera casilla tienes un total de cuatro alternativas. Para la que sigues tienes un total Selecciona uno, no sé, de primero ves el, el violeta, ya seleccionaste uno y para el siguiente tienes tres, ¿sí o no? Para la siguiente casilla tienes tres opciones, para la siguiente casilla vas a tener dos opciones y de último, de último vas a tener una sola casilla. Entonces mira que la cantidad de combinaciones, no tuvimos que hacer esto, ya automáticamente sería 4 por 3 por 2 por 1 y mira que esto es igual a 4 factorial, y 4 por 3 por 2 por 1 sería 24 formas. Si quieres, paraliza el video y hace las 24 combinaciones. Mira, primero el rojo, todas las formas diferentes de combinar de primero el rojo con todos los demás. Y así vas. Haces todo el proceso y créeme que van a ser 24 en total. De hecho, lo demostramos aquí y te expliqué con lo que es el factorial cómo sacar la cuenta directamente. Entonces, en ese caso ya nos estamos percatando de que efectivamente... Está quedando un factorial y ahí es porque no se puede repetir. En el caso de que sí se pueda repetir, y ahorita te lo voy a mencionar, cómo va quedando. Con este mismo ejemplo, en el caso de que sí se pueda repetir, voy a escribir acá. Esto es sin repetición. Activos con esto. Sin repetición. Pero, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos con repetición? ¿Cómo queda? Vamos a colocarlo aquí para que veas lo siguiente. En el caso de que fuese con repetición, el ejemplo nada más, acá con 3 y 4 para que sea más fácil. Mira que para la primera posición tienes tres colores. Para la segunda posición tienes otros tres colores también porque se puede repetir el rojo otra vez. Y para la tercera posición, vuelves a tener los tres colores. De alternativa, y mira que te quedaría 3x3 por tres. Entonces, en este caso, por tener tres colores, la cantidad de formas que se pueden organizar allí sería. 3 elevado a una potencia, en este caso es la potencia N, ok? 3 a la N que es 3 a la 3, y mira que nos daría en este caso 27 formas de organizar, pudiendo repetir los colores. Ojo, ojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, amarillo, rojo, rojo, verde, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, rojo, o sea, ¿cómo las puedes combinar? Pudiéndose repetir, mira que son 27 en total y es muchísimo. Entonces, cuando llegamos al 4, a combinación de 4, mira que sería 4 por 4 por 4 por 4 en este caso, y por eso nos quedaría básicamente el producto de un número consigo mismo, y ahí sería 4 a la 4, que 4 elevado a la 4, si 4 a la 3 es 64, 64 por 4, si no me equivoco esto daría 256. Sí, 4 por 4 es 16, si llevas una, efectivamente 256 formas, con repetición, ¿ok? Con repetición. Entonces lo que quiero que veas es cómo se hace el conteo de forma genérica para luego entender la fórmula. Nos vamos a quedar con este que es sin repetición, que por eso se le conoce como el factorial. Ahora, ¿qué pasa? Si son ocho colores, ocho episodios, pues ya vas viendo cómo va el asunto, ¿sí o no? En el caso de ser ocho colores... Pues entonces para la primera casilla serían 8 alternativas. Para la que sigue serían 7 alternativas. Para la que sigue serían 5 alternativas. Para la que sigue, como ya seleccionaste, serían 6. después eh, Sorry que los puse al revés. 8, 7, 6, quise decir. Este, eh, profe de matemáticas que no sabe contar al, al, en reversa. 8, 7, 6, 5 episodios que te quedan para escoger. En la siguiente casilla te quedarían cuatro alternativas porque ya escogiste los demás. En la siguiente te quedan tres alternativas. Para la penúltima casilla te quedan solo dos colores por opción. Y al final, pues ya seleccionaste a todo el mundo, solo te queda una alternativa. Y por eso es el producto de todos, de todos estos valores. Y la multiplicación, pues aquí sería 8 factorial. Y el hecho de que sea 8 factorial, panitas, pues es multiplicar 8 por 7 por 6 por 7, eso da 40.320. Por eso son 40.320 formas diferentes que tú tienes para ver esta serie. Es brutal. Ahora, ¿de qué forma lo vas a hacer tú? Ahorita te digo de qué forma la vi yo. Y al final, al final te lo comento si te quieres quedar de qué manera lo vi yo y te la recomiendo. Pero acá la idea sería de que tú entiendas qué es lo que está pasando. Pero ahora mira lo siguiente, imagínate que yo te dijera a ti, ve, ven acá, son ocho colores, pero solo puedes seleccionar cinco de ellos. ¿Ok? Son ocho colores en total, observa lo que voy a hacer, son ocho colores en total, pero solamente vas a seleccionar cinco de ellos. ¿De acuerdo? Cinco de ellos. ¿Cómo quedaría la situación? Ahí las cosas van cambiando. Ahí las cosas cambian. Mira que por ser 8 colores y solo voy a seleccionar 5, no voy a llegar a multiplicar hasta el 1 como está aquí. Y si no se van a repetir, mira, para la primera casilla, pues simplemente tengo 8, para la que sigue tengo 7, para la que sigue tengo 6 colores, para la que sigue tengo 5 y para la que sigue tengo 4. Mira que al final sería la multiplicación de 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Y eso pues tocaría sacar la cuenta. Eh, 5 por 4, 20... 20 por 6, 120. 120 por 56. Chicos, ahí se los dejo. Saquen la cuenta para que ustedes vean cuánto les da eso. Pero, ¿por qué es importante tener esto presente? Mira que esto no es 8 factorial. De una cierta cantidad de elementos, mira, de 8 elementos, voy a escribirlo así, de 8 elementos en total, seleccionas, seleccionas, eh, 5. Okay. Selecciona cinco elementos. ¿Qué significa eso? Están sobrando tres. Sobran tres. Mira, sobran tres elementos. Entonces ahí la cosa cambia. ¿Cómo podemos saber nosotros a nivel de una expresión matemática cómo sacar la cuenta? Y ahí es donde entran en juego las fulanas fórmulas. Por eso quería explicarte todo esto para llegar a la fórmula y que tú entiendas qué es lo que está pasando. Atención que las voy a ir escribiendo. En el caso, observa esto, en el caso que tengas permutación, esto se le llama permutación eh, con repetición, ¿ok? Permutación con repetición de n elementos, ¿de acuerdo? Permutación con repetición, déjame escribirlo aquí así y extender esto un poco. Permutación con repetición de n elementos en m... ¿Ok? N M posiciones. ¿De acuerdo? Es Escribí esto al revés, qué loco. Posiciones. ¿Cómo quedaría el asunto? Ven acá. Resulta que, como te mencioné hace un momentito, tú vas, como se puede repetir, como se va a poder repetir, tú multiplicabas, mira, lo voy a subir para que veas cómo quedaba, ¿ok? Como se puede repetir, tú multiplicabas 4 por 4 por 4 por 4 la cantidad de veces que lo vayas de, de las posiciones que tú tengas. En el caso de que eran tres elementos 3x3x3. Tres por tres por tres. Te voy a poner el ejemplo de que un número de teléfono. Un número de teléfono de 10 dígitos, Manita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos va a poner 7, 7 nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo te digo a ti que tengo los números del 0 al 9 en el sistema binario, o el sistema decimal, quise decir, entonces tú tienes aquí 10 alternativas. Para ubicar Y si se pueden repetir, vas a tener 10 alternativas más, 10 alternativas más, 10 alternativas más. Mira que la cantidad de elementos, ¿ok? Los números pueden ser, no sé, 3, 5, 7, 36, 42. Mira que el 3 se repite. 3 y el 3 se repite. Y por cada posición tú vas a tener 10 elementos para crear combinaciones. Entonces ahí, como son m posiciones, el 10 termina multiplicado por sí mismo siete veces. Por eso la permutación con repetición sería la formulita, la fulana formulita, la permutación de n elementos sería n elevado a la k, bueno a la m en este caso porque le llamé m, ¿ok? n elevado a la m, n se multiplica por sí mismo, los n elementos se multiplican por sí mismo la cantidad de posiciones que se van a repetir. Por eso en la serie que te puse hace rato daba 4 elevado a la 4 porque eran 4 colores en 4 posiciones. 4 a la 4. Pero puede ser distinto. Entonces ahí quedaría esa formulita por así decirlo. Ahora, esa es la permutación con repetición de n elementos en m posiciones. Pueden ser eh, en el exponente, la cantidad de posiciones puede ser cualquiera. Pero ahora viene la que se utiliza en, la fulana, en el fulano factorial lo que es la permutación, atención a esto, sin repetición de n elementos en total con m posiciones. m posiciones o, o selección de m elementos. Mira cómo voy a colocarlo de forma genérica para que te quede aquí hiper mega claro y no parpadees nunca con esto, o sea, para que lo entiendas al máximo. Si yo no puedo repetirlo, ya vimos que es un factorial que va, en, en descendencia, en, va descendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos dicen que hay una fulana fórmula por allí. Entonces, mira, la permutación de n elementos con m posiciones en total que yo tenga va a depender de lo siguiente. Yo voy a sacar la cantidad de combinaciones en total que hay como si yo tuviera la posibilidad de combinarlos absolutamente todos, los n elementos. Imagínate que fuese el caso ahorita de acá de caleidoscopio que sacamos que eran 40.320 en total. Para poder sacar ese total sería el 8 factorial. ¿Sí? Entonces acá tendríamos n factorial. ¿Ok? n factorial. Pero lo vamos a dividir porque no podemos contarlos dos veces. Tenemos que quitarlos. La cantidad de elementos que sobran. Entonces... Si yo tengo una cantidad de elementos que sobran, ¿cómo sabes tú lo que sobra? Entonces, mira el ejemplo. Si, se, si de 8 elementos en total seleccionas 5, pues sobran 3. ¿De dónde sale el 3? De 8 menos 5. Entonces mira, así que haría la expresión. El total, el total de elementos le restamos los que se seleccionan y a esto le sacamos el factorial. N menos M nos va a dar lo que sobró. En el caso de es que sobre algo. Esa, por, esa es la expresión, la fulana expresión para sacar genéricamente esto que está aquí. 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Y te voy a explicar con este ejemplo por qué. Si nosotros tenemos, vamos a bajar esto para que entiendas la fórmula y por qué. Vamos a quedar entonces con la fórmula solamente de permutación sin repetición. En el caso de caleidoscopio, mira que era el resultado 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Son 8 elementos en total, entonces si aplicamos la, la fulana formulita, sería 8 factorial. Y ese 8 factorial se tiene que dividir entre ¿quién? Entre el total de elementos, que es 8 menos los que se seleccionan, que es 5. Y a esto le coloco un factorial. ¿Pero quién es 8 menos 5? Pues 3. Y mira que 8 factorial dividido, atención a esto para que no vayas a parpadear, dividido entre 3 factorial, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Va a dar 8 por 7 por 6 por 5 por 4. ¿Tú sabes por qué? Porque resulta que 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿De acuerdo? El 8 factorial llega hasta el 1, pero eso va a estar dividido. Mira, mira, mira. Va a estar dividido entre 3 factorial. ¿Y quién es 3 factorial? 3 por 2 por 1. ¿Y qué pasa cuando tú tienes multiplicación de esos números? El 3 de abajo con el 3 de arriba se simplifican. El 2 de abajo con el 2 de arriba se simplifica Y el 1 también. ¿Qué sobrevive? 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Puedes hacerlo por lógica o con fórmula. Entonces ahí ya entiendes qué significa la fórmula y por qué. Al final estás dividiendo. La combinación completa de todos los elementos. Dividido entre la combinación de los que no. De las posiciones que no estás usando. Por así decirlo. De los que sobraron. Y eso me da cuántos. Cuántas combinaciones, cuántas, en ese caso, la, la, la cantidad, el conteo en la permutación. Ahora, si seleccionas a todos, aquí viene algo importante que quiero que tengas muy presente. Ven acá. Si seleccionas a todos, ¿qué estaría pasando? Vamos a cerrar esto. ¿okay? En el caso de seleccionar absolutamente todos, es decir, lo que está pasando con caleidoscopio, porque es un 8 factorial hasta el final, lo que está pasando con la serie. Si nosotros seleccionamos a todos, mira que según nuestra cuenta hace rato daba esto. Pero, pero, resulta que de los 8 tomaste los 8 elementos en las 8 posiciones. Sobró algo. No sobró nada, sobró 0. Entonces mira que aquí de 8 que hay en total, n es 8 y m, que son las posiciones, también es 8. Aquí quedaría 8 menos 8 factorial. Atención por favor. Mira, 8 menos 8 factorial. La formulita entre comillas también aplica. Y en ese caso, arriba te queda 8 factorial. Y abajo que queda 8 menos 8 que es 0. Y 0 factorial. Ando a ver el video de qué es el factorial para que entiendas por qué 0 factorial es igual a 1. Y por lo tanto esto simplemente sería 8 factorial entre 1 que es 8 factorial. Y sabemos que es... 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, porque llega hasta el 1 y daría 40.320. Entonces ahí entiendes que la fulana fórmula aplica, te sobren o no te sobren elementos. Pero tú vas comprendiendo de dónde sale la fórmula, para qué, qué significa, qué pasa si hay repetición, si no hay repetición. Y esto al final es para contar. Es muy importante porque en el campo de la estadística y la probabilidad, es necesario que aprendamos a contabilizar y mira cómo una serie nos puede permitir comprender la matemática a fondo. ¿No te parece brutal? A mí me parece impresionantemente elegante cómo se puede llevar la matemática a otro nivel. Ahora te cuento para cerrar el video. Te voy a contar cómo fue que yo vi la serie. Entonces mira y te la recomiendo muchísimo. Yo agarré y me dije a mí mismo, mí mismo, vamos a vamos a organizar los colores de eh, vamos a organizar los colores de lo que sería del pasado al futuro cronológicamente entonces mira, violeta 24 años antes, el verde 7 años, después el amarillo 6, años, eh, 6 semanas naranja 3 semanas, azul 5 días, el, el blanco es el robo el rojo sería la mañana después y el, el rosado 6 meses después ¿qué hice yo? yo agarré y me vi primero Luego de organizarlos así, me vi el violeta y luego me vi el último por así decirlo. Esa fue mi combinación. Luego me vi el rosado. Después de eso volví al segundo que me quedó en el listado, me vi el verde y luego del verde me vine para el el penúltimo, que era el rojo. Una forma de combinarlos. Después de eso me vi el amarillo. ¿Ya entendiste la idea? Y luego busqué el antepenúltimo, que era el robo, que es el blanco. Entonces me vi el robo, básicamente, de sexto. Mira cómo quedarían acá. Entonces primero me vi violeta, el rosado, verde, el rojo, amarillo. Y después me tocaría el cuarto, que es el naranja. ¿Ok? Que serían tres semanas antes. Y luego me vi de último, mi último episodio. El azul que eran cinco antes. Y es una manera de organizarlo. Entonces mira cómo quedaron para mí los episodios. Ahí tú escoges cronológicamente o en el orden que a ti te provoque. Y es lo interesante de la combinatoria, es lo interesante de las matemáticas. Y ahí te lo dejo para que practiques. Ya vimos que es permutación. Cómo se hace la permutación con repetición, sin repetición. Depende de la cantidad de posiciones. Hay muchos ejercicios y muchas cosas para pensar, para para llevarlo a cabo. Lo puedes hacer con lógica. Mira que aquí está hecho con lógica o utilizar fórmulas. Hay gente que son eh, estilo formulitas. Hay otros que son más estilo de, de pensar, razonar. A mí me gusta más entender de dónde vienen las cosas y pensar al respecto. Y ahí te lo dejo a ti para que decidas. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerda como siempre visitarnos en nuestra página web y en seguirnos también en las redes sociales. Chao, chao.